...desafiando, ¿verdad?, todo tipo de protocolos y en un día, ¿verdad?, donde la advertencia... Es, es, es primera vez que la hace. La advertencia que la hace el general. No, pero que sea la primera vez que se... Ha sido una costumbre siempre realizar eso aquí ah, en San Francisco de Macorís. Ah, bueno. En esta ocasión, ¿lo permitirá la policía? No, trataremos de evitarla por todos los medios. Estamos tomando las medidas del lugar, ya que aquí en la provincia al parecer es una tradición y ustedes están sorprendidos de que quieran hacer esa carrera. Pero vamos a tomar la medida del lugar para tratar de evitarlo. Claro, recuerden que en años anteriores han sucedido circunstancias parecidas en las que se han pues, hecho promociones. Eh, de ese tipo de carrera que tanto afectan y que pues, han ocasionado la muerte y daños, inclusive cerebrales, a esos menores que incurran en ese tipo de accionar, porque normalmente, la, en su mayoría, se tratan de menores de edad que realizan este tipo de, de actividad. Pues en ese orden, sí, existen sometimientos judiciales con respecto a lo que es la violación a las disposiciones propias del, del tránsito. Y en ese sentido, pues, eh, la Policía Nacional, quien lleva la parte de seguimiento y prevención a la seguridad ciudadana, pues eh, se presenta y da seguimiento a este tipo de situaciones en caso de apoderar el Ministerio Público y pues obviamente el Ministerio Público incurre en el sometimiento de los mismos.